Hola te damos la bienvenida a esta mini formación control del efectivo aprende a controlar el dinero de tu pyme para que un negocio crezca y prospere es de vital importancia tener un control total del dinero que fluye en él para dirigir un negocio se ha de invertir mucho tiempo dinero y energía y no podemos desperdiciar estos recursos se trata de una fórmula bien sencilla ingresos menos gastos igual a beneficios. Pero veamos qué ingresos y qué gastos hay en un negocio de forma simplificada. Ingresos, principalmente todo el dinero que entra en tu negocio proveniente de las ventas. Gastos, principalmente todo el dinero que sale de tu negocio para realizar pagos. Diferentes tipos de gastos, gastos de personal, compras de mercaderías y trabajos subcontratados a otros, lo que se denomina gastos variables, y gastos fijos o de estructura gastos de personal son todos los gastos relacionados con los sueldos seguridad social a cargo de la empresa etcétera compras de mercaderías y trabajos subcontratados a otros los gastos variables son todos los gastos relacionados con la compra de materia prima otros productos acabados y subcontrataciones que haces para poder entregar tus productos o servicios y por último los gastos de fijos o de estructura, que son todos los gastos que tiene el abrir la persiana cada día y que los has de pagar, tengas o no tengas trabajo. Ejemplo, alquileres, agua, luz, teléfono, etc. Veamos de una forma gráfica cómo funciona el flujo de dinero de una piña. A todo el dinero que entra en tu empresa durante un año le llamaremos ingresos totales. Esto es el 100% de los ingresos. De ese 100% vas a usar una parte en pagarle a los proveedores de materia prima, productos y a otras empresas autónomos por trabajos que subcontratas. Esto yo te recomendaría que no sea más del 45% de los ingresos. A lo que nos queda le llamaremos ingresos netos. Después otra parte la gastarás en pagar salarios y seguridad social, lo que llamaremos gastos de personal. Esto yo te recomendaría que no sea más de entre el 25% y el 30% de los ingresos. A continuación, otra parte se la llevan cada mes los gastos fijos o de estructura. Te recomendaría que no fueran más del 15% de los ingresos. Lo que te queda son los beneficios antes de impuestos. Y ya por fin, lo que te queda son los beneficios del ejercicio. Te recomendaría que fueran más del 15% de los ingresos. De ese beneficio tendrás que pagar los impuestos y RPC, si eres autónomo e impuestos de sociedades si eres empresa. En el ejemplo anterior, aunque pobres se obtienen beneficios, cuando la cifra final es negativa son pérdidas. Lo cual acaba en el mejor de los casos con el cierre del negocio o peor aún con el dueño en la ruina. Aunque la mayoría sobrevive trabajando infinidad de horas por un sueldo. ¿En qué situación está tu negocio? ¿No serás de ese gran porcentaje que ni siquiera lo sabe? ¿En qué piso de la pirámide financiera estás tú? Piénsalo un momento. Obsérvala y piénsalo. A estas alturas ya deberías de hacerte varias preguntas. Como ¿Cuánto tienes que facturar cada mes para cubrir todos los gastos de la empresa? ¿Qué coste real tienen las horas y a cuánto deberías venderlas para no perder dinero? ¿Cuántas horas has de facturar al mes o cuántas unidades de lo que fabricas has de vender cada mes para cubrir los gastos? Si con tus horas al precio que las cobras no cubres gastos, ¿qué otros servicios o productos podrías ofrecer para incrementar tus ingresos? Tomar una decisión determinada va a provocar pérdidas o beneficios en mi empresa. ¿Qué repercusión económica tendrá hacer esto o lo otro en tu empresa? ¿Cómo mirás si contrato a alguien más? Muchas veces el miedo a contratar es debido a que solo se piensa en el sueldo que se tendrá que pagar y no en los beneficios que le reportará a la empresa. Todas las respuestas te las dará un presupuesto anual. Aunque mucha gente piensa que sí, rezar no es una buena estrategia para dirigir tu negocio. Aprende a trabajar y a definir la estrategia de tu negocio para tomar decisiones basadas en los números con un presupuesto anual. Crear un presupuesto anual y tenerlo en cuenta o no, a la hora de tomar decisiones durante todo el año puede aumentar exponencialmente las posibilidades del éxito o del fracaso de tu empresa. Los que trabajan con un presupuesto anual le están diciendo a dónde quieren que vaya su dinero. Los que no lo hacen intentan averiguar al final de año a dónde se fue su dinero. Un presupuesto anual te ayuda a hacer que en tu empresa pasen las cosas que tú quieres que pasen y no las que te traiga el destino o la suerte. Define qué quieres conseguir y ve tras ello. En siguientes mini formaciones te explicaré cómo sacar los beneficios de tu empresa una vez obtenidos para que no se esfumen en la rueda de tu negocio. Si te han quedado dudas o tienes alguna pregunta más sobre el presupuesto anual, visita el blog de Smart Attitude o ves a aprendizaje gratuito de Smart Attitude. Gracias.